Hola <risa> amigos, ¿cómo han estado? Hace mucho, pero que mucho tiempo que no nos hemos visto He estado enferma todos estos días He estado estudiando Porque ya saben que yo estudio Soy muy estudiosa soy la más cepilla en el curso, la más inteligente <risa> Mire a Harvard <risa> Así que adiós, amigos Pero primero, no me olvidé de ustedes Así que hoy les voy a dar unos tips Mejor dicho, unos tips de cómo conseguirse un novio Porque yo sé que tú no tienes un novio <risa> Por eso entraste a ver este video Y me <risa> vas a dar money, muy bien, muchas gracias <risa> Estás muy sola y abandonada en el exilio Así que yo te quiero ayudar porque soy una gran persona <risa> Tengo un corazón tan grande y te quiero ayudar, ¿ok? Así que vamos a comenzar con los tips Y, y créeme yo creo en ti Tip número uno, este tip es infallable. Tienes que hacerlo porque si no haces eso no, no vas a poder conseguir. Tienes que lavarte la trompa, sí. <risa> Lávate esa trompa porque yo sé que tienes esa trompa puro mote cuero porque te la pasas comiendo mote, <risa> así como yo. Así, si eres tan pobre como yo, <risa> este, tienes que lavarte, o sea, con, con, solo con agua. Ver, yo, yo les voy a enseñar cómo tienen que lavar. <risa> Vamos allá. <risa> Amigo, disculpen, no, no hay, no hay, como llame esa, esa cosita. Ahora sí les voy a enseñar. Tienen que lavarse bien, sacarse los motecueros, así. Si no tienen este pasta así como yo, tienen que enjuagarse bien. Y sacarse los motecueros. O oh, sí. Excelente. Y segundo, tienes que ser guapa, así que anda, bañate... Sácate todos esos mocos, esas cuñas, eh, yo sé que tú tienes cuñas, eres una asquerosa como yo, <ríe> Así que sácate todos esos mocos y también píntate las cejas porque yo sé que tú no tienes cejas así como yo <ríe> Bueno, me, me pintaría las cejas pero, pero no tengo tiempo, estoy tan apurada que no tengo tiempo Y si eres tan pobre así como yo, aunque sea píntate con, con, con, con el carbón eso de la leña sí. Así bien, bien gruesas para que te veas bien sexy <risas> Y esto es infallable para conquistar a tu novio Tienes que saber bailar así en las fiestas así. Tienes que saber bailar como la mueva esa muchachota Perrea, perrea y duro duro Y yo sé que él caerá rendido a tus pies <risas> Tip número 4 Para eso necesitamos producción por favor oh, Muy bien mm. Tienes que saber tocar ¿Tocar o cantar? Bueno, yo, yo sé tocar, yo sé, soy una experta en esto. Pero tienes que saber, aunque sea cantar algo o tocar algo. pero bueno, no sé, lo que tú quieras. Así que hoy vamos a cantar algo muy melodioso que, que seguramente él se enamorará con, con esta melodía <ríe> y con mi voz también. Me va a decir Beautiful. Amigos, esta canción es muy romántica. Mamarre, mamarre, como la mueve esa muchachota? Haciendo un bow pa' que se rebota. Y bueno, ustedes ya saben, ya saben la letra, yo sé que ustedes <coughs> ya saben, saben la letra, así que pueden cantar más. Eh, el tip número 5 es que tienes que ser una chica decente, o sea, sentarte así bien, así como yo. Así, tienen que sentarse así, miren, así. Yo sé que, así, así. Así, esto es sentarse decentemente y también tienen que saber hablar decentemente, así como yo, así. <risa> así muy, muy decentemente y también tienes que saber reír decentemente así <risa> así porque yo sé que tú, re, tú te ríes como, como un caballo <risa> así pero eso no, no eso no tienen que reírse así tienen que aprender a reír, reírse decentemente <risa> así delicadamente tip número 6 tienes que saber cocinar aunque sea un pinche huevo tienes que saber cocinar o sea tienes que saber cocinar porque a quien le gusta que Alguien sea carichina y no sepa cocinar. Tienes que saber cocinar. Si Nancy Risol puede cocinar huevo. Ustedes también pueden cocinar huevo. Esto que te voy a decir es infallable. Tienes que darle agua de calzón. Pero, pero con ese calzón que no te cambias un mes. Porque yo sé que tú no te cambias un mes. Porque eres una, una puerca que andas ahí de, de pirada. Y me preguntaban que, que, si, que si, si con tanga funciona. Pues Claro. Claro que funciona con tanga, hilo, cachetero, bueno, cualquier, cualquier canción que sea de tu abuelita, funciona. Y lo último, lo más primordial, tienes que conseguirte alguien a quien conquistar. Así que deja de ver este video, no, no, pero termina de ver el video, ok. <ríe> y ya, te vas, Busca, búscate en Instagram, Facebook, uh, no sé, en, en, en cualquier redes sociales, aunque sea ve, ve a buscar en las selvas, puede, puede, que, puede que haya alguien ahí. Busca por todas las partes, no importa si consigues un banker. Es muy difícil en esta vida conseguir a alguien, así que búscate y si lo encuentras, bien por ti. Yo estoy feliz con firulaises y que tú te deseo mucha suerte, ve a buscarlo con estos tipos. Estén súper bien, bueno yo sí estoy bien Aunque estoy con poquito Estoy con cotorra amigos, no sé qué es cotorra Pero bueno, no importa Lo importante es estar bien de salud amigos Ok, está bien ¡Ah! Bienvenidos a mi canal de Nancy Rizal Bueno, en esta ocasión voy a, voy a jump Especialmente yo voy a cocinar Porque ya sé, muchos me han dicho Ay, Nancy Sol no sabes cocinar Dedícate a hacer algo, por favor, ya Bueno, en esta ocasión les quiero enseñar a, a cocinar Porque yo, yo sé que tú no sabes cocinar Eres como mi hermana De hecho, de hecho les cuento que mi, que mi hermana no sabe cocinar Es mayor que yo y no sabe cocinar, amigos O sea, yo tengo que estar ense enseñándole a mi hermana a cocinar Voy a freír un huevo, así que para freír un huevo necesito un, un, un sartén eh, Producción, por favor, sartén muy bien amigos Y ahora producción el huevo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mi huevo amigos! ¡Mi huevo! ¡Me costó 15 centavos el huevo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Huevo! Producción no sirve, Producción no sirves para nada mira. mira nada más mi huevo ahora qué voy a cocinar, amigos? ¿Qué, ¿Qué voy a cocinar? No sé qué cocinar. Si me esa producción, me botá mi pinche huevo en el suelo. Aunque creo que tengo otro huevo. Por favor, producción, lánzame el otro huevo. Sí, sí, sí. huevo. Muy bien, huevo. <ríe> Muy bueno. bien, amigos. El huevo vino hacia mí. Yo sé que el huevo me... Bueno. Ok, amigos. Ahora sí, tenemos todo, todo listo. Estamos bien chidori. Así que nos vamos a ir a la cocina a cooking. Acompáñenme. Bueno, amigos, como les dije, soy una chef profesional Y toda chef profesional cocina en leña, amigos Y bueno, y bueno, cocinar en, en, en gases es una huevada, amigos Así que cocinen, cocinen en leña, amigos No sean vagos, por favor, cocinen en leña Cocinar en leña sale mucho más mejor las cosas, amigos Así que vamos a encender la candela Me han dicho que cocinar en leña es muy difícil Pero miren, amigos, es tan fácil, amigos Así que solo con magia, amigos, miren nada más eso Juego Enciéndete Si ¿Sí ven, amigos, lo, lo fácil que es tender la candela, amigos Muy, muy fácil O sea, ya no se quejan ustedes, amigos Muy bien, vamos a poner la sartén La sartén, la paila, la la, ¿cómo lo llame? ¿Amigos? amigos, todo está bajo control, así que No se alteren, porque ¿Por qué? Yo sé cocinar, amigos, ¿sí? yo soy una yo no una... ¿Sí producción, por favor, pásenme el aceite Ahí, se está descontrolando, amigos, ¿sí? No, no, todo está bajo control Así que, ay, vamos Ay, Dios Yo sé que me estoy demasiado en esto A ver Amigos, con, con, esta, con este fuego No necesitan ir, la, ir a la playa Porque aquí nada más se broncea así fuego ahí Muy bien, amigos, vamos Ya, ya pusimos el aceite, así que vamos a lanzar el huevo Oye, hay que romper los huevos Muy bien, amigos Vamos a lanzar el huevo, amigos, vamos a lanzar el huevo. Pero, ¿cómo? Ay, soy una chapa amigos, así que... Así que... ¡Ah! Ay, amigos, qué delicioso este huevo, amigos. ¿Quién como yo, amigos? Necesito... Por favor, necesito una cuchara para... Producción, por favor, pásenme una cuchara para meñar el huevo. Amigo, se me está quemando el huevo. Amigo, se me está quemando el huevo. ¡Cuchara! Soy una ya profesional, amigos, así que. Necesito, necesito una cuchara. que no tenemos cuchara. Vamos, a me me Se me está quemando el huevo, amigos. Se me está quemando el huevo. Se me está quemando el huevo. Uy, amigos. Uy. Muy amigos. Muy amigos, si ven, si ¿sí ven este huevo. Este huevo es hecho de una chía profesional, amigos. ¿Quién como yo, amigos? Huevo. Muy bien, se los dije, amigos. Miren nada más este huevo. Este huevo está hecho por una chía profesional, amigos. Así se fría un huevo. Miren, nada más. Qué delicioso, amigos. ¿Quién como yo? Yo soy una chef profesional. Yo sé que soy una chef profesional, amigos. Ay. Ah. Delicioso, amigos. super que delicioso. Cocinar en candela. Uy, es, es. ¡Ah! Me está el dedo, amigos. Muy bien, no importa. Cocinar en candela te da un buen sabor. Como que hay, amigos. Así es como se fríe un huevo, está delicioso el huevo, o sea, ya profesional, uh, un huevo delicioso. Eh, les convidaría, pero, pero también tengo hambre, amigos, así que muy bien. Si, quiere, si quieren que yo les cocine a ustedes, nada más solo contáctenme, díganme, Nancy Rizal, cocíname un pinche huevo. Y yo estaré por ahí asomándoles para estarles cocinando un huevo, ok, amigos. Bye, nos vemos. la materialidad de mi penthouse es amigable con el medio ambiente Nancy Rizol al rescate del planeta amigos la pared es hecha de bareque que es bareque es el de, de la tierra y su cubierto es hecho de teja igual de barro también y el piso también de tierra y como les dije yo soy muy amigable con el medio ambiente o sea no hay que contaminar hay que coger la pachamama. como creo que ya, ya han visto esta lamborghini bueno bueno, yo se los prestaba a los chicos para que graben, pero aquí ahora esté estacionado. Ya, y ahí, bueno, mi Lamborghini yo, yo lo utilizo para ir a ver a las vacas, traer leña, ir a ver a Borrego, ir a ver eh, mi hacienda, tengo por ahí. Y entonces, me sirve mucho esto. Y para ir para el colegio también me voy a ir. Y bueno, amigos, creo que ya por aquí ya no hay nada que mostrar, y así que vamos a ir adentro. Adentro, que adentro sí hay lo, lo, lo bueno. O sea, bienvenidos a mi cuarto, mi cuarto, mi cocina y todo aquí. Vamos, vamos a abrir Y bueno, observen un poco, es un poco, ahora el otro ok amigos, ya abrimos la otra puerta, ha estado un poco dura porque es en tiempos que no he visitado mi, mi hermoso penthouse y bueno amigos acompáñenme, vengan vengan ya ingresando a mi penthouse lo primero que po podemos encontrar a mi izquierda es la estufa para los que no conocen eh, ¿qué es estufa, eh, la estufa es la cocineta. Pues aquí es donde yo cocino, donde yo preparo mis alimentos para tragar. Ya saben que a mí me encanta tragar todo el tiempo, paso tragando y bueno, por eso estoy como estoy. Bien sexy todo, de everyday bien sexy. Pues aquí encontramos a la muchica. Y esto es para, para hacer los refritos, ya saben que yo, yo soy muy, muy una chef profesional y bueno. Y aquí sale más rico también. Bueno, pasando a la muchica vamos a, a los platos. Bueno, yo como en, en platos de barro que es a lo natural y aquí es donde, donde me, me sirvo eh, los, mis alimentos para, para yo estar bien saludable todos los días. Podemos ver, esto es mi mueble que aquí pongo mis cosas de la cocina. Eh, las mujeres entenderán todo esto, pero ya está un poco medio... Medio, medio, medio queriendo callarse es porque ya les dije que he venido a visitar en tiempos y entonces pues ahora retomaré todo esto. Aquí tengo cebollas, aquí tengo hecho una cartera, bueno aquí viene una olla y aquí también lo que me mandaron de Victoria Secret está bien guardado aquí. Y acá tengo más platos, platos por acá arriba creo que hay ollas, todo, todo bien, bien arreglado ya saben que yo siempre una muchacha muy ordenada. Pues viendo por abajo aquí está el homillo el de la limona la yegua. Y ahí por otro, mira, ve. Ahí, esperando que le cocine, pero ya le voy a cocinar. ¿Y qué más hay por aquí? Esto es... Y amigos, estos son mis adornitos que tengo yo aquí. Ya saben que a mí me, me encanta estar adornando mi, mi, mi casa. Y ya saben que yo tengo mucho money. Entonces, con los todos los suscriptores que he ganado, he comprado todo esto. Amigos, aquí, aquí tengo coleccionado mis, mis polleras. Aquí está... Esto, aquí tengo, el, esto es el segundo que tengo, esto es el tercero y el que estoy puesto es el cuarto. Esta es mi favorita, tengo muchos recuerdos con ella porque he grabado tantos videos y con esto he ganado tantos videos muy populares con esto, por eso me encanta tanto, porque esto se me hizo ganar dinero. Volveré a ponerlo cuando lo necesite, cuando necesite dinero. ¿Recuerdan esto? Este, este, este que es mi micrófono, amigos, el, el que era un cacho ahora sí les voy a mostrar lo más maravilloso de este penthouse he visto a muchos que tienen coleccionados una colección de zapatos, de labiales pero yo no tengo nada de esas mierdas yo tengo algo mucho más mejor y esto es. son las ollas, miren nada más tengo la colección de ollas empieza por el más chiquito, miren de acá Empezamos por el más chiquito y más grandecito y esto es para la chicha, a mí me encantan las bebidas, y esto es para guardar por otro y aquí es para hacer caldo, para las fiestas. Muy pronto amigos, pero que muy pronto estaré haciendo una fiesta por el un millón. Aquí es donde prepararé un caldo, bueno pelaré a mi toro amigos, voy a pelar a mi toro, no saben lo que es pelar a mi toro, eso es algo muy especial. Así que atentos, suscribiránse para que vengan a comer caldo, prepararé en esta hermosa olla. A lo natural, con la colección de mis ollas es una cantidad este, que, que no, no lo puedo decir porque es, es tan caro, tan caro que, que mejor no puedo mencionar porque si no se va, les va a dar un infarto al corazón Pasando a lo siguiente, aquí encontramos con mi cama, nada que chiden, chiden ni en esas cosas, yo con esto, sí. esto es mi cama ortopédica, con esto es que yo estoy bien, bien parada, bien recta y como pueden ver amigos, esta tabla tiene un poco más, más que tú, más que tú, o sea, esta tabla supera a tu tabla. Les voy a proceder a acostarme para que vean que sí es verdad que esta cama es ortopédica. Espero un rato. Uy, uh, yes. Si sí, es bien ortopédica, o sea, arregla tu, tu, tu espalda torcida. Y como pueden ver, aquí tengo un hueco. Aquí es para observar al toro. A veces el toro se suelta, entonces digo, ah, aquí yo. También para ver a los ladrones. De repente me pueden robar. Sí. Ya saben que yo soy una, una mujer muy millonaria Entonces aquí le estoy observando mi amigos yo no necesito tener guardias Ni poner cámaras, nada de esas mierdas Yo solita, me, solita puedo controlarlo todo Yo controlo todo Y bueno amigos No, no me puedo dar una, una siesta porque Tengo que seguir trabajando Si no, no voy a poder como tragar Así que vamos a continuar